Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a explorar los 5 lugares más aterradores de la Tierra. Desde islas embrujadas hasta los bosques encantados, estos lugares te dejarán temblando. Así que prepárate para un viaje escalofriante mientras descubrimos estos lugares tenebrosos. Comencemos. Número 1. La isla de las muñecas en México. La isla de las muñecas. Ubicada en las afueras de la Ciudad de México, es un lugar espeluznante donde se encuentran muñecas colgando de los árboles. La historia detrás de esta isla es realmente aterradora, se dice que el dueño de la isla comenzó a colgar muñecas como ofrenda a una niña que se ahogó en los canales cercanos. Muchos visitantes aseguran que las muñecas están poseídas, y que sus ojos las siguen a medida que caminan por la isla. En general, la isla de las muñecas es un lugar aterrador que se encuentra en la cima de muchas listas de lugares más inquietantes del mundo. Número 2. La isla de Poveglia en Italia. La isla de Poveglia es un lugar siniestro y desolado ubicado en la laguna de Venecia, Italia. En el siglo XIV, la isla fue utilizada como un lugar de cuarentena para los enfermos de la peste bubónica. Más tarde, durante el siglo XX, se estableció un hospital psiquiátrico en la isla donde se realizaron experimentos médicos inhumanos en los pacientes. Se cree que los espíritus de los enfermos y los muertos en la isla aún deambulan por sus ruinas abandonadas. Muchos visitantes informan de una sensación intensa de malestar y angustia al pisar la isla. Por estas razones, la isla de Poveglia ha sido catalogada como uno de los lugares más inquietantes y embrujados del mundo. Número 3. El Bosque de Akigara en Japón. El Bosque de Akigara, también conocido como el Bosque de los suicidios, se encuentra en la base del Monte Fuji en Japón. Es un lugar conocido por ser uno de los lugares más populares del mundo para que las personas se quiten la vida. A lo largo de los años. Se han encontrado cientos de cuerpos en el bosque, y se dice que aún hay muchos más que nunca han sido descubiertos. La densidad del bosque es tal que es fácil perderse y, por lo tanto, es un lugar ideal para aquellos que buscan quitarse la vida sin ser interrumpidos. Se dice que el bosque está embrujado por los espíritus de aquellos que han muerto ahí, y muchos visitantes han informado de sensaciones inexplicables y de una atmósfera abrumadora. Es un lugar oscuro y desolado que ha atraído a muchos turistas pero también ha sido objeto de controversia por la forma en que se ha retratado la historia de los suicidios en la cultura popular. Número 4. La cueva de los Cristales en México. La cueva de los Cristales, situada en Chihuahua, México, es una maravilla natural con una belleza impresionante. Pero, paradójicamente, también es uno de los lugares más inquietantes del mundo debido a su extrema peligrosidad. Los cristales gigantes que se encuentran en la cueva son los más grandes del mundo, algunos miden más de 10 metros de altura. Sin embargo, la cueva es extremadamente caliente y húmeda, con temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius. Además, el aire es venenoso y no se puede respirar sin un equipo de protección adecuado. Estas condiciones extremas hacen que la cueva sea un lugar muy difícil y peligroso para visitar, lo que la convierte en un lugar inquietante para muchos. A pesar de ello, algunos aventureros han logrado adentrarse en ella, y han descubierto algunas de las maravillas más asombrosas del mundo. Número 5. La Torre de Londres en Inglaterra. La Torre de Londres es un edificio histórico ubicado en el centro de Londres, Inglaterra. Aunque hoy en día es una atracción turística popular, en el pasado, la Torre de Londres fue el lugar donde muchos prisioneros fueron torturados y ejecutados. Es famosa por ser el lugar donde Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, fue decapitada. Se dice que los fantasmas de los antiguos prisioneros todavía acechan los pasillos de la Torre de Londres. Y muchos visitantes han informado haber visto figuras fantasmales, y haber sentido una sensación de presencia inexplicable. Es un lugar con una rica historia que se remonta a siglos atrás, y que ha sido testigo de algunos de los eventos más oscuros de la historia de Inglaterra, lo que lo convierte en uno de los lugares más inquietantes del mundo. Estos lugares son solo algunos de los muchos lugares aterradores en la Tierra. Si eres un amante de la aventura y la emoción, asegúrate de visitar estos lugares espeluznantes. Pero si eres de los que prefieren quedarse en casa, tal vez sea mejor que no te aventure allí. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.